Privet, Privet, mi Soy Nani, y te propalá lo ven a canal. Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Hoy me he vestido así. Porque pienso grabarle un video en la calle mostrándole el barrio donde vivo y sus cositas. Bueno, lo primero, lo primero. Empezamos con las vistas que tengo desde mi ventana. Los edificios que hay aquí cerca de la casa. Esto aquí es como un pequeño parquecito Donde la gente van a pasear el perro Tú sabes Hacer sus caminatas Aquí tenemos una carretera Y allá a lo lejos Bueno, así se ve mejor Hay un puente Aquí están construyendo como que algo nuevo Una escuela, algo así, no sé No sé bien lo que están construyendo ahí Los carros Aquí tenemos la basura de la casa. Aquí se parquean los carros. Caballero, lo lindo que se ven cuando tiran los fuegos artificiales aquí de la ventana. Oh, que ven mis ojos. Contaminación ambiental. Eso sí, caballero. Aquí en... ¿Cómo se llama esto? En el lugar donde yo vivo, como hay fábricas y es que contaminan el aire. Eso es lo que no me gusta de vivir aquí, que hay mucha contaminación ambiental. Ahí podemos ver dos cositas de eso. Por aquí hay otra. Una por aquí. Y tres por aquí. Y así... Y de, oh, mira. Por aquí tenemos... Por aquí, por aquí, por aquí... Oh, por aquí tenemos otro. Por ahí están construyendo parece Y tenemos un carrusel Una estrella Vamos a verla de lejito Nuestra estrella Tenemos una estrella Qué bonitas las vistas Pero hace un frío Un frío frío Y cómo entonces se ve todo así Veo precioso Pues nada, ya que vamos abriendo la puerta, painos pa la calle, tú sabes. Ya cerramos la puerta a todos, vamos camino al elevador, sí mamita porque en este, edific este edificio hay elevador, menos mal gracias a Dios que yo no soy catastófica. Esperando, esperando, esperando, esperando, esperando, pronto, pronto, pronto, pronto. ¿Cuándo se acaba de abrir eso, caballero? Qué estrés ¿Cómo se demora? Eso es lo que no me gusta, que se demora la cantidad de Esa cosa Bueno Uy Se abrieron las puertas Vamos allá Por primer piso Claro que sí. Tú sabes, una cosa que me gusta vivir aquí, a la gente como le gusta leer, mira Ahora te voy a enseñar cómo hay un, un estante con libros Tú puedes escoger un libro, llevártelo para tu casa, leerlo y luego traer otro o e intercambiar el libro Muy bonito es Bueno, y ahora para abrir las puertas que me quedan, son como tres puertas para poder entrar a la casa y este es el lugar donde recibe las correspondencias, los correos y todo eso. Como le digan en tu país Y ya, abrimos la puerta para allá Acabas de salir a la calle Pues nada, ya salimos Frente a la casa tenemos ese lugar donde hay cosas para hacer ejercicio Hay asientos, hay, hay un parque para niños Tenemos aquí plantitas sembradas, tenemos columpios Es decir, para niños y para personas mayores Aquí podemos comprar cerveza, tenemos como una pequeña farmacia, tiendas, tiendas hay cantidad. Esto aquí es un pequeño círculo, un círculo infantil, está de lo más bonito. Más adelante tenemos otro parque, otro parque que es un poquitico más grande, que tiene otros diferentes juegos para niños. Y ahora aquí tenemos una pequeña zona de patinaje donde los niños también juegan hockey. Caballero, yo me caí dos veces ahí patinando. ¡Qué dolor! Seguimos caminando por el barrio. Ahí ven el círculo que les había mostrado anteriormente. Esta es otra parte del barrio. Es, otro, es un poquito más lejos de casa. Y ahí ven la basura. Ahí, pues, yo no sé, ahí recogieron la basura y pues donde vivo está todavía sucio. No entiendo nada. Pero bueno, aquí caminando otro poquito. Camino a casa, mami, porque hace un frío. Pues nada, si te gustó mi video dale un like suscríbete. Y no olvides comentar.